Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día voy a hablar de la UEFA Champions de los octavos finales 2019. Antes de comenzar, voy a darles saludos a mi primo Miguel, que hoy día cumple 23 años. Este martes que será un partidazo, Atlético de Madrid vs la Juventus. Yo vi un partido que para mí fue un partido muy genial que jugó el Manchester United. Versus el Paris Saint-Germain de Francia, que Paris Saint-Germain ganó. El mejor gol del partido para mí fue Le Dedico este programa a mi primo Miguel, que él es aliancista y quiero que, que siempre que sea su mejor club. Gracias, amigos. Chao.